El gobierno de España está cogido en una trampa en la que él mismo se ha metido y de la que no cabe, sabe salir. Y por eso no nos olvidamos de las víctimas. A nosotros no nos estorban. Al contrario, son el mejor estandarte de nuestros valores. El testimonio vivo de nuestra fe y la democracia representan el precio que hemos pagado por nuestra libertad expresan nuestra respuesta al terrorismo y hacen saber que ni con uno ni con mil muertos logrará nadie doblegar nuestros principios. ¿Con quién discute el gobierno el futuro de Navarra, del País Vasco, de España? ¿Con los navarros no? ¿Con los españoles? ¡No! Lo discute con Batasuna, a escondidas, en secreto. ¿Con qué derecho lo hace? Necesitamos recuperar el consenso. Si no es posible alcanzarlo con el Gobierno, yo quiero establecerlo con la gente, con los españoles. Y en ese espíritu convoco solemnemente a todos los españoles a los que les importa España a poner fin a esta situación. Volved a vuestras casas. Y contad a todo el mundo lo que ha pasado aquí, lo que habéis hecho aquí, lo que habéis visto aquí y lo que habéis sentido. Que os vean en pie, con la cabeza alta, fuertes, con confianza en el futuro, orgullosos de ser españoles que no se resignan. Gritad conmigo, ¡viva la libertad!